¿Cómo estás? Otra maravillosa semana desde aquí Bogotá, Colombia. Una semana lluviosa, pero nos gozamos por esa lluvia. Eh, también queríamos decirte que también tenemos eh, la fe que conquista audios. Eh, si quieres recibir esos audios, puedes escribirnos a cristianosenlagloria.com Aquellos audios son diferentes mensajes que los videos. Así que te invitamos, que, si quieres, escríbenos una vez más. Y hoy tenemos un mensaje y, y esta semana... Dios ha compartido un mensaje maravilloso que se ha titulado el foso de los leones. Ese foso de los leones de tus decisiones, ese foso de los leones cuando el Satanás quiere acusarte y quiere enviarte o esas personas que tienen envidia de ti y quieren realmente enviarte a ese foso de los leones. Y vamos a ir a Daniel capítulo 6, pero no vamos a leer toda la palabra porque este capítulo tiene 28 versículos y nos alcanzaría, alcanzaría todo el tiempo. Y, pero en, esta, en este capítulo nos está hablando que esas decisiones que tú haces, esas decisiones que de pronto tú dices hacerlas en tu en tu propia humanidad, o de pronto tú no estás pidiendo, no eh, estás haciendo esa oración, estás eh, orando, eh, eh, haciendo esa, esa congregación en, en tu casa realmente buscando como yo digo ese tú a tú con el Señor eh, vemos a un Daniel que es exaltado por el Señor vemos a un Daniel que había en esta época gobernadores y sátrapas Esos, estos eh, sátrapas y gobernadores realmente eh, tenían un, un título en, el, en la época del rey Darío sátrapas era un tipo de gobernador que, que tenía ese título Daniel para poder gobernar algunas provincias. Y, y algunos gobernadores sentían envidia de Daniel porque tenía un espíritu superior, un espíritu que realmente eh, el, el es eh, la presencia de Dios, lo que quiero decir. Eh, quería los actaba alrededor de ellos y mira lo que nos dice el versículo 3 no vamos a leerlo todo una vez más por, por el tiempo pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey uh, pensó en ponerlo sobre todo el reino por, porque era un siervo obediente ante el señor era un, un siervo que realmente hacía caso y mira lo que dice el, el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Muchas veces, muchas personas sienten envidia y buscan maneras de sacarte de esa empresa, sacarte de tu propia empresa. Hace, eh, de pronto estás haciendo algo y no encuentras realmente que esa decisión que hiciste es la correcta. Y mira que estos sátrapas o gobernadores eh, no, no encontraron, ningún vicio, ninguna falta eh, en Daniel porque él era una persona íntegra ante el Señor y él era fiel para, para Dios y eso es lo que el Señor eh, pide a sus, a sus hijos y a sus hijas, que, que el enemigo o otra persona no busque aquel tropiezo o aquella eh, eh, hueco ahí para que tú te tropieces y diga mira Mira cómo es ella, mira cómo es él. No, eh, esas son cosas que tú puedes, esas decisiones y esas cosas que te están pasando. Volvimos a tener diciendo para decirte, mira, eh, es una manera para que ella o él entre a la fosa de los leones. Y es por eso que Daniel, mira lo que nos dice el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra el rey en relación con la ley de, de su Dios o sea Dios era Dios sabía que Daniel era un, una vez más ese siervo fiel y Daniel sabía que el, el compromiso con el Señor era grande y poderoso y por eso el Señor eh, lo veíamos en el capítulo en el versículo 3 era exaltado era ante los demás porque era ese, ese siervo que realmente quería tener esa intimidad con el Señor. Y mira lo que nos dice el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto. ¿Qué es un edicto? Un edicto es como un decreto, una orden, para que en, esa, en ese tiempo el rey Darío hiciera un decreto un edicto para que el, nadie le adorara a otro Dios, sino a él. Todos se postraran delante de él por un 30 días. Entonces, eh, el edicto fue firmado, fue confirmado por el rey Darío y nadie podía uh, anular este edicto o este decreto. O, hoy en día vemos decretos por todo lado. De ámbito Yo creo que en tu país también, aquí en el, en el ámbito colombiano, decretos, decretos por todo lado. Entonces el rey Darío firmó el edicto y la prohibición. Nadie podía adorar a otros dioses, pero entonces los demás querían eh, mandar a, a Daniel al, al, pozo, al pozo de los leones. Y es muchas veces que tus decisiones, que realmente lo que tú tratas de emprender con tu familia o en tu hogar o en tus cosas, o en tus cosas no has podido una dirección del Señor. No has podido uh, realmente tener ese tú a tú. Y mira lo que, lo, lo que, lo que dice aquí el versículo 10. Y es poderoso. Uh, escucha esto. Y aquí Daniel lloraba y, y daba gracia delante de Dios como solía ser antes. Daniel, ese compromiso con el Señor. ¿Vemos Danieles hoy en día? No. No vemos Danieles hoy en día. No estoy juzgando, no estoy criticando, pero... Realmente esos Danieles se han agotado. Ya no vemos un Daniel que realmente ore y dé gracias al Señor por todo lo que hace. ¿Y cuánto lo hacía? Tres veces al día. Te leo el versículo 10 rápidamente. Eh, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día lloraba y, y daba gracias delante de Dios, como lo, lo solía hacer antes. ¿Cuántas personas toca rogarles para que oren? Toca decirles, oren, buscan al Señor. Y es por eso que cuando una vez más estuvo al punto de tus decisiones, de lo que vayas a hacer en tu vida, debes de orar al Señor. Porque hay muchas cosas que van a, que van a pasar con tus decisiones o con lo que tú vayas a hacer en tu vida que te quieren lanzar hasta el mismo Satanás a la fosa de los, de los leones. Pero el Señor ve el corazón tuyo, ve tu disposición, ve lo que tú estás haciendo como, como Daniel, que oras, oras, oras y rogas al Señor para que esos adictos, esas cosas cambien y Él sea como que ayudado por el Señor. Y mira lo que dice en el versículo número 11. Entonces eh, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en su presencia en su presencia de, de, de su Dios. Muchas veces mucha gente nos ven eh, orando y nos critican, nos juzgan y mire, mire, mire, mire, mire ese cristiano, mire ese cristiano. O de pronto si tu esposo hizo, es inconverso, inconverso o al contrario, mire que, orándole a su Dios o buscando ahí están como lanzándote al foso los leones y tú no te vas a dejar porque tú vas a orar vas a rogar al Señor y tu familia a pesar que tú veas esos leones en tu hogar en, en tu familia con tus hijos con tu esposo con tu esposa el Señor va a hacer algo maravilloso el Señor va a enviar ese ángel y va eh, cerrar esa boca de esos leones del enemigo, de esa opresión, de esa maquinez, y el Señor va a hacer algo uh, maravilloso y glorificante. Y te este sigo le leyendo, eh, el versículo número 12 nos dice, Nos has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pide, uh, pida cualquier Dios u otro hombre fuera de ti. Entonces, ahí mismo, esas decisiones necesitamos primeramente pensar en lo que vamos a hacer y después actuar o a haber muchas personas alrededor tuyo que te quieren juzgar y lanzar al, al foso de los leones. Y entonces decía, por lo cual no puede ser abrogada. ¿Qué es abrogada? Abrogada es revocada. Entonces vamos a ir rápidamente. Mira que eh, aquí en el versículo 16, ya para ir rápido resumiendo este capítulo tan hermoso y maravilloso. Entonces el, el rey mandó... Y trajeron a Daniel, y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continu continuamente sirves, él te libre. Qué bueno que todo el mundo nos dijera, y te dijera a ti, ese Dios que tú adoras, ese Dios que tú proclamas, ese Dios que tú realmente exaltas, te salve, y tú con esa fe y esa confianza, yo sé que me va a salvar, yo sé Señor y vas a decir perdóname Señor por todo lo que he hecho Señor, perdóname Señor porque no he tomado decisiones bajo tu voluntad, y es así que en el versículo 17, y fue traída una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces prácticamente cerraron la, cerraron la, la, la, la fosa de los leones con una piedra, él puso ese sello ahí con su anillo, y nadie podía alterar eso, ni siquiera la reina Y muchas veces con tus decisiones, ya cuando tú las has hecho, se cerró, se cerró, se cerró esa, esa fosa con esa gran piedra. Y comienzan a, a los leones a rugir, a maquinarte, tú hiciste esto malo, tú en tu pasado fuiste una prostituta, tú fuiste un mal hombre, no fuiste un buen hijo, ha sido lo peor. Y es en ese momento cuando el Señor envía a su ángel a eh, decirle, la gente va a hacer daño, yo voy a cerrar las bocas de esos leones, de esos problemas, de esa maquinaria que quiere eh, poner. Satanás en tu mente para que llegue a tu corazón. Es lo que quiere hacer Satanás y esas malas decisiones. Y, y vamos para el versículo 20 rápidamente. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Señor viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de, lo, de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, escucha esto. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. El Señor te dice en esta semana que el Señor te ha hallado inocente. El Señor te ha librado de toda mala decisión que tú hayas hecho, de toda mala emprendimiento que, el, que Satanás te ha querido acusar, pero el Señor ha enviado su ángel, que Él te perdona, que Él te ama. Y algo maravilloso que Él espera que tú seas como Daniel, que lo dice en el versículo 10, y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Que esto no sea un emocionalismo, que esto sea de todos los días, de buscar la presencia del Señor. Nosotros, Iglesia, hemos venido aquí a orar, a alabar, a exaltar a nuestro Señor, no a parrandear, perdona como te lo diga. Recuerda, Oseas, Oseas 4.6, que este pueblo se perdió por falta de conocimientos. Falta, sí, falta de conocimiento. Qué bueno sería lo contrario, que este pueblo está aprendiendo y a conocer a Dios grandemente. Y Juan 1027, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo sé que desde hoy, desde esta semana, tú va a haber un cambio en tu corazón, no únicamente en ti, en tu hogar, en tu familia. Varón, para eso tienes esa ayuda idónea. Varona, para eso tienes ese varón, para eso tienes tus pequeños. ¿Hemos, ¿Hemos cometido errores? Claro que sí no somos perfectos, pero vamos en busca de esa perfección. Y te dejo con este último salmo. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Qué hermoso salmo. Elevemos esa, esa fidelidad, esa presencia, eh, Esa, ese amor al Señor como Él nos lo da a nosotros, como nos enseña aquí en Daniel. El foso de los leones, que nadie nos mande más, hasta nos, nuestras falsas decisiones nos lleve más a ese foso de los leones. Él ha enviado a su ángel, Él te ha librado. Te invito a que cierres los ojos y oremos. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha hablado a lo más profundo de nuestro corazón. Padre Celestial, perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Gracias por, por enviar a tu ángel, Señor, que nos has librado y nos has hallado inocentes, libres, Señor. Nos, no nos has encontrado ninguna culpa en nuestros corazones, amado Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos están acusando o a pesar de nuestras malas decisiones, Señor, Tú sigues fiel con cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, te pido por las familias, por los hogares, Señor, por todo el mundo, amado Señor, por esta nación de Colombia, para Tu gloria y Tu honra. Amén y Amén. Mis hermanos, nos veremos en otra emisión, aquí, en La Fe que Conquista. Bendiciones.